Me han dicho, hermanos, me han dicho que hay un artista, ¿vale? Que creo que es argentino, si no me equivoco Que se llama Milo J, hermano Espero haberlo dicho bien Que la está rompiendo, hermano Que la está rompiendo hace bastante tiempo Que se si viene temas bastante duros de él, hermano Bastante remix por ahí Amigo, no sé nada de él Jamás, de hecho, ni siquiera quiero investigar de nada de él Solo que me ha salido En la puta sopa, hermano tipo, En la sopa me sale Milo J, ¿no? el amigo, literal Instagram, YouTube, TikTok Donde sea Milo ahora como, cabrón, ¿quién es Milo J hermano? Y vamos a conocerlo muchachos, si amigo, pueden obviamente comentar más timididad en los comentarios de Milo J para ir cachando más cómo es, quién es, hermano. Y estoy hecho. Si tenemos ahí más, estoy hecho, minuto 40. Y vamos allá, hermano. Estoy hecho. Dale, cabrón, sorpréndeme. Sorpréndeme, cabrón. Dale, vamos. Tante jovencito, Nunca me importó lo que dijeran eso. El mundo tira balas que recibo con el pecho. Tengo el laval de los picantes, tu respeto. Dijeran eso, el mundo tirabala que recibo con el pecho. Tengo el laval de los picantes, tu respeto. Camino encorvado, pero mamá me hizo -huh. derecho. Uh -huh. Ahora entiendo, cabrón, la barra. Con el techo, tengo el laval de los picantes para tu respeto. Camino encorvado, pero mamá me hizo derecho. Sé la hora para secarme quiero tal acecho. Decía el dicho que no quiero lágrimas mi lecho. Pero para qué preocuparme cuando hay comida y techo. Tengo par de neros fiables y con eso estoy hecho. tu cuesta tan blanco, pero tu culo está negro. Sucio, tus hermanos son socios. Quieren fines de lucro. tonto no protegidos. ¿De dónde salió este pibe hermano? ¿Quién salió este weón? Un de plata que no es tuya Si no aparece tu nombre cuando busco tu perjeto, pero quiero la vida de uno Por eso vine a coronar con mis seres perrunos Ahora canto, pero no me olvidé el inicio Con bajo este juro, vamos a dominar Neptuno Lo mira a los ojos y parla le molesta Pero no pienso complacer a la gente incorrecta. Uh. En 2020 con el sepa microcina sin antipop Y en 2022 lo que el sueño aumenta En el medio cambié bastante, el mundo da vuelta Tengo colores, todos matices, facetas Perjudicé, tenemos más música, viví con Auris So que el número sin que mi país lo sepa ¡Oh, cabrón! ¡Hermano! ¡Hermano! Milo J Milo J, hermano 500.000 seguidores Siguiendo, hermano Amigo Amigo, está rotísimo este chico, ¿eh? Amigo, está rotísimo ¿Literal? Sin presión, pero debo salir del hielo, hasta ese Merito mi corazón son le temas tener más amigos que seres. Quédame solo cuando te veo, oh, hola, me rescate primero. Me da tío negocioso. Le, le tengo tener más amigos que seres. Son le temas tener más amigos que seres. Por la traición, ¿no? Mientras más no digo, más te pueden que Quédame solo cuando te veo, o oh, me rescate. Creo que podremos confirmar que Milo J este año se va a llevar el premio de la alta revelación, hermano. Suscrito. A ver. La, igual tiene una carrera ya consolidada, bueno hace un añito Amigo Ay, sacaste esto un EP, cabrón, esto parte de un EP, cabrón Amigo Amigo, este este es, es su año, este es su año Hermano, este es su año Amigo, está el link en línea la descripción, la rompió la rompió, hermano. Literalmente, mejor Sin putas palabras. No siento idea, muchachos.